Buenas tardes, mi nombre es Giba y de mi compañera Sheila y somos reporteras del de nacido periódico digital de Día Francisco Pues estamos aquí para entrevistar al director de nuestro centro, Pedro Rojano Mercado. ¿Qué tal? ¿Todo Sí, sí, muy bien. Este curso es muy especial por la situación que tenemos, pero la verdad es que por ahora lo estamos llevando bastante, bastante bien. Bueno, pues comencemos con unas preguntas sobre su puesto, y la en el centro. ¿Cómo y cuándo llegó a ser director? Pues llevo ya con este curso, cuando acabe este curso van a ser nueve, nueve años en total de, de director y, y llegué al puesto de director. Eh, yo sí puedo decir que he sido cocinero antes que, que fraile, porque yo empecé en este centro hace ya, pues, creo que 18 o 19 años, ya he perdido hasta la cuenta y yo llegué, empecé siendo, siendo tutor. Después fui Jefe de Departamento de Ciencias Naturales y luego estuve seis años de secretario en el centro. Cuando el anterior director se jubiló, pues yo cogí la marina del centro como director, como te he dicho, hace, hace y ¿Cuáles son sus principales funciones? Y digamos, de, de aquellas, ¿cuáles son las más difíciles? Mm, las más difíciles para dirigir un, un centro eh, siempre el factor personal, porque hay que tener en cuenta que, que tenemos unas una normas, eh, nos regimos por unas reglas, eh, pero eso luego hay que eh, aplicarlo y estamos trabajando con personas. El alumnado, eh, tenéis una, una personalidad y, y unos criterios cada uno diferente el profesorado les pasa igual y la familia, ¿no? vuestra familia, pues también. entonces lo más difícil es ese, esa relación personal que tiene que haber en, entre todos los miembros de la comunidad educativa que sea lo que más trabajo cuesta. ¿Y qué es lo que más le preocupa ahora como director? Ahora mismo, en este momento, por la situación de la pandemia que, que tenemos porque el 80% de mi, de mi esfuerzo eh, va destinado a, a la prevención de de los contagios de COVID-19 aquí en este, en este centro. Este año, como director, estoy coordinando el protocolo de actuación y entonces es lo que nos preocupa ahora mismo, porque procurar que en este centro la, la vida académica se vea lo más mínimo eh, afectada por la situación de pandemia que tenemos en el exterior, es decir, aislar lo posible en nuestro centro de, de la pandemia. Y por ahora, lo pues estamos consiguiendo, gracias al esfuerzo de, de todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Y ¿Qué es lo que más valora usted de su trabajo? Pues ver eh, las caras de, de satisfacción por el trabajo bien hecho. Eh, en, cuando veo a vosotros felices trabajando en clase o en el patio, cuando veo al profesorado feliz realizando su su labor académica y cuando veo felices a los, a los padres, porque están contentos, contentos por, por cómo estamos trabajando con su, con su hijo. Eso, sin duda, es lo que más me, me satisface. ¿Y según usted, con qué características debe contar un dos directos? Pues lo primero, conocer al, al fondo toda la normativa, porque la normativa es bastante amplia y bastante compleja. Y entonces debe conocer muy a fondo toda la normativa que, nos, que regula los centros. Y, y luego ser una persona que sepa escuchar. que sepa escuchar. Hay que saber escuchar, porque ya te digo, yo trabajo con alumnos y alumnas como vosotros, yo también trabajo con el profesorado y trabajo con vuestra familia. Y es importante dar esa imagen de que... De que se escucha, de que se den en cuenta de, las opiniones y, y luego saber tener en cuenta esas opiniones y, y aplicarlas en, en la vida académica. ¿Y creo que era un buen ejemplo a seguir? Si es así, ¿por qué? Hombre, yo no me considero un buen, un buen ejemplo a, a seguir porque cada persona es, es de una manera diferente. Pero sí que, puedo, sí que puedo decir que, que el grado de, de satisfacción, por los resultados que vamos obteniendo año a año, eh, son, son muy buenos. Y, y entonces considero que la línea en la que estamos llevando el centro, porque yo no quiero hablar como director, yo quiero hablar como equipo, equipo directivo, y como lo estamos haciendo el equipo directivo, yo sí que me siento orgulloso de los éxitos que estamos consiguiendo. Y, y de cómo estamos trabajando todos en equipo y sobre todo orgulloso de ver esa satisfacción que yo veo día a día, en, sobre todo en el profesorado, por cómo está realizando su trabajo, cómo se siente eh, realizado, a veces con mucha dificultad, pero cómo realiza el día a día su trabajo. ¿Alguna vez se sintió cansado e incapaz de tecarlo? Tecar, muchísimas tecar. veces, muchísimas veces. Lo que sí tengo claro es que cuando yo me siento cansado o tengo ese día de decir, madre mía, qué necesidad tengo yo de estar aquí, tengo una máxima y es que nadie se dé cuenta de, de eso. La verdad que esa debilidad se le transmite a, a los demás y quizá esa inseguridad eh, puede afectar luego en el rendimiento del profesorado, en el rendimiento del alumnado o la visión que pueda tener la familia del centro. Entonces, muchas veces me siento así pero intento que no, se me, que no se me note, pero también te digo una cosa: cuando eso me ocurre, al poco tiempo se me, se me olvida. Y si llevo nueve años de, de director, es porque consigo evadirme de, esa, de ese sentimiento y continúo, y continúo porque mmm, considero que, que puedo darle todavía mucha muchas cosas a este, a este centro y devolverle todo lo que este centro ha hecho con él. ¿Y cómo es su relación con el alumno inteligente? ¿Tuviste alguna disputa con algún alumna? Bien, yo como te he dicho, yo empecé aquí como, como tutor. A mí, lo que más, a mí lo que más me gusta es la, la relación con el alumnado de, de puerta de aula hacia adentro. Es decir, yo como realmente me siento realizado, porque es que mi vocación es la de docente. Yo, como realmente me siento eh, realizado, es eh, en una clase impartiendo mi, mi materia. Eh, entonces, mm, he estado muchos años impartiendo clases y, claro, ahora doy menos horas de clase. Eh, tengo quizás menos contacto con el alumnado. Pero en ese contacto directo con el alumnado de día a día en el aula, evidentemente surgen muchísimos conflictos. Surgen muchísimos conflictos. Eh, a lo largo del día y conflictos que hay que saber gestionar y evidentemente algunos de esos conflictos pues han sido conflictos graves eh, para, nada, para nada deseables pero que bueno, siempre se ha intentado eh, solucionar con la normativa, aplicando la, la norma y siempre, y siempre intentando salvaguardar al más débil cuando se le llama la atención a un alumno, se le haya que expulsar y todo, siempre hay que tener en cuenta que hay personas perjudicadas y que son las que se merecen que se tomen ese tipo de, de medidas. Entonces, sí, he tenido, he tenido algunas veces, algunos encontronazos con alumnos, pero que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque siempre me pudo quedarme con lo, con lo positivo. Y con lo positivo, ¿qué es? Porque hay gran cantidad de alumnos y alumnas de muchísimos años que me encuentro en la calle y que, que me recuerdan con, con, con cariño y recuerdan con cariño su estancia en el, en el centro y prefiero cuidarme con eso. Muy bien, sí. pero sigamos ahora con unas cuestiones sobre nuestro centro. ¿Cuándo se creó el instituto? Este instituto como tal eh, se creó pues en torno al año, no recordar al año 1900 y no recuerdo la fecha con, con exactitud, eh, hubo un periodo de transición, ahí no estaba, no estaba yo, aunque parezca que he muchos años, en esos inicios yo no, yo no estaba, entonces eh, fue eh, en el centro, en la, calle, en la calle Fresal, lo que era el antiguo eh, colegio La Paz, se fundó el, el IES, el IE que al principio dependía del IES Murgi, en una sección de Iel Music tuvo un año como sección de, de Iel Music y luego ya pasó a denominarse como Las Gagnorien eh, y así pues lleva aproximadamente, pues ya que digo, el 90, finales, de los, finales de los 90 y hasta que hace, pues, ocho o nueve años pues decidimos cambiarle el nombre por Las Gagnorien, por Liel Francisco Montoya porque de alguna manera había que, que reconocer la figura de, de Paco los amigos lo, lo llamamos, porque eh, Paco fue una persona muy importante en el centro, no porque fuera el, el director del centro, sino porque mmm, Paco era bueno, una persona que, que vivía en, en las Norias, era un vecino de las Norias, pero además estaba muy implicado con la juventud de las de la Norias. Muchos de los, de los padres y madres de alumnados que tenemos hoy día han, sido, han estado en manos de Paco, porque Paco llegaba, llevaba un club de atletismo con el, el, el ayuntamiento y entonces entrenaba eh, a, a gran cantidad de niños y niñas de, de la Noria. Entonces ha estado siempre muy implicado con, con la juventud de la Noria. Y luego ya, sobre todo por los años que, que estuvo de, de director en el centro, en el que esos años se consiguió mucho. El Centro, por ejemplo, tuvo un premio como fue el Premio Nacional de compensación Educativa en el 2008 o en el 2010 fue, fue un premio a nivel andaluz eh, al, mérito, al mérito educativo. Entonces el bagaje que realizó Paco Montoya aquí en el Centro era justo que se le reconociera. Entonces, yo cuando entré de director fue una de las primeras medidas que yo, que yo tenía en mi mente y era eh, solicitar la, el cambio de denominación. Pues yo recuerdo cómo tuvimos que, que hacer un, una convocatoria de consejo escolar a escondida eh, porque Paco todavía seguía dando clases aquí en el, en el centro y, y se reveló el secreto en la fiesta de jubilación de Paco que se llevó la, la sorpresa de que la sorpresa de, de, su, de su pareja como profesor aquí. Y cambiando de tema, ¿cuántos profesores y alumnos hay en el centro? el alumno, según el último recuento que hice hace poco, día, había unos 580 y algo eh, de alumnado. Y de profesores estamos en torno a los 66-67 eh, profesores. Entonces somos un centro bastante, bastante grande. Y sobre los profesores, ¿cree que hay sí. suficientes profesores para cubrir la demanda o necesitaría ¿Uno que otro? Hombre, eh, pues a pedir no solo profesores, sino también espacios. Eh, este año, por la situación en la que estamos, la consejería ha enviado más profesores de los que habitualmente tenemos y nos están siendo muy útiles eh, para apoyar en otras clases. El problema que tenemos es que por la falta de espacio no hemos podido eh, de a algunos grupos, como si hubiera sido nuestro gusto, por ejemplo el primero de la ESO y segundo de la ESO están, eh, están con ratio muy alta cercana a 30 a chicos y chicas, me hubiera gustado partir algunos, pero claro, por falta de espacio no hemos podido hacer. Pero evidentemente claro que faltan faltan, faltan profesores porque nosotros, nosotros ya, ya habíamos años en este centro, soy que era un centro. Que, vive, que estamos en un contexto muy especial eh, en donde nuestro alumnado presenta una problemática que en otros centros de, de Almería o de Andalucía no la, no la presentan y aquí tenemos unas necesidades que otros centros no las tienen pero, mm, por desgracia, no mm, están tratando a todos los centros con el mismo rasero y aquí el centro, en estos contextos tan difíciles como el que nos encontramos, pues no tienen en cuenta eso y por supuesto que yo siempre llamaría más profesores porque harían falta más profesores aquí en apoyo. ¿Qué opinó ustedes sobre el, el nivel educativo que tienen los alumnos? Eh, el nivel del alumnado es muy bueno. El nivel del alumnado no eh, hay más que ver los resultados año tras año de la selectividad y, y siempre los resultados comparados de nuestro centro con otros centros, los resultados estamos siempre en la media y este curso pasado eh, hemos estado por encima de la media. Es decir, la, los resultados de nuestros alumnados en selectividad han sido superiores que la media de Almería y superiores que la media de, eh, de Andalucía. Con lo cual, eso lo que voy a decir es que el nivel de nuestro alumnado eh, es bueno. Evidentemente, todo el alumnado no. ¿Y cuánto repite la profesión año? ¿Cuánto repite? Dependiendo. Esto va todos los años por, por curso. Donde más suelen repetir, en el primero y en el segundo, pues que te puedo decir de, de 150 alumnos que puede haber en un primero, Pueden repetir pues, una clase 25 o 26, en segundo pues por el estilo, quizá unos poquitos menos, pero ya en tercero y en cuarto los niveles de repetición son bastante más, más bajos. De hecho, en cuarto hay muy pocas repeticiones. ¿eh? En cuarto hay pocas repeticiones y si hablamos ya de ciclos formativos o de bachillerato, la, las repeticiones son, son muy escasas. ¿Y creo que las instalaciones del Instituto son apropiadas? Las eh, instalaciones del Instituto de la calle Valeno son muy, son muy apropiadas. Pero en la calle Fresal el, el edificio es un edificio bastante, bastante antiguo que, que se construyó como colegio y entonces sí que, que ahí las condiciones no son tan, tan óptimas como aquí. Por eso está previsto la ampliación de este centro para que el alumnado que está ahí abajo pueda venir y seguir disfrutando de estas instalaciones. Y aquí hay una máxima que siempre decimos, el respeto, cuando hablamos del respeto, decimos el respeto de las instalaciones. Nosotros tuvimos la suerte en el 2009 de inaugurar este edificio y, y siempre queremos que, ya que tuvimos la suerte de, de estrenar este edificio, queremos que todo el alumnado que pase por aquí pueda disfrutar de las mismas condiciones del edificio. Por eso insistimos tanto en la conservación y en el cuidado del, del, del edificio. ¿Y cómo creo que se verá el Instituto de año? ¿Cómo se verá? Pues yo espero que se vea tal, tal y como está ahora, que lo conservemos tal y como esté ahora, y que sobre todo mmm, mi sueño es que el alumnado que está en la calle Fresal esté aquí, el alumnado, el profesorado, y sí que seamos ya no un centro con dos edificios, sino un centro con un edificio para todos. ¿En qué proyecto está trabajando el Centro para Programas de Actividad y Experiencia? Este centro se caracteriza porque estamos trabajando en la mayoría de los proyectos de planes y programas que plantea la Administración. Por ejemplo, este año yo estoy muy orgulloso de del de programa Comunica, del cual ha nacido este, esta, este periódico digital, porque era un, era un programa que, que no se llevaba años anteriores y que este, este año, pues, gracias a, a Vanessa, pues ya hemos conseguido que el centro pudiese, pudiese desarrollarlo, y además de una manera tan, tan exitosa, y, y que la BAN nos gusta muchísimo la idea de este periódico. Y de los planes y programas que estamos llevando, te podría mencionar muchísimo, pero sí podría destacarte pues quizás, por ejemplo, el proyecto Erasmus, que, que llevamos ya 10 años trabajando en proyectos eh, europeos. Somos un centro puntero a nivel nacional eh, por, los por todos los, los programas Erasmus que hemos desarrollado y ya llevamos programas de Erasmus a nivel de la ESO, bachillerato, pero es que también a nivel de FP nuestros alumnos pueden salir a hacer la formación de centro de trabajo al, al extranjero y quizás es uno de los pues, de los proyectos de los que más estamos trabajando ahora y que más éxito estamos teniendo, pero luego hay otros planes de menor envergadura porque también están haciendo. Eh, lo están haciendo muy bien. Ahí tenemos el proyecto Aldea, tenemos el proyecto de Escuela Espacio de Paz, el de Igualdad, que ayer celebramos el día contra la violencia de género y que se organizaron unas actividades también muy enriquecedoras, y el proyecto de, de patrimonio, que el año pasado consiguió el curso pasado el primer premio Joaquín Guichot Joaquín y eso es un éxito eh, para el centro y para el profesorado que impartir clase en este centro. Centrándonos en el sistema educativo, ¿cómo calificaría de 1 al 10 el sistema educativo que hay en este centro? ¿En qué hay este centro? Hombre, yo tengo que decir que el 10. Yo lo que intentamos es, es poner el 10. Ahora, eh, si me gustaría ver qué opina de eso eh, vosotros, que sois los que recibís, esa, eh, esas clases y luego también vuestros vuestro padres. Pero viendo el, el, el interés que pone el profesorado por trabajar con el alumnado, yo les pongo? les pongo bien. No sé vosotros, ¿qué nota le pondréis vosotras? La verdad es que no puedo poner quejas porque se recibe muy bien. Muy bien. ¿Y creéis que los castigos como partes, expulsiones, etcétera, ¿Sirven para algo o cambian al, al estudiante de alguna forma? Eh, buena pregunta, buena pregunta. Y entonces aquí me voy a salir de lo políticamente correcto. En muchísimos casos, en muchísimos casos, sí. la expulsión no es eh, la mejor medida. Y, y me puedo decir, bueno, entonces, ¿y por qué expulsáis a, a los chicos o a chicas que hacen algo mal? porque realmente la normativa no deja, no deja más posibilidades. Ten en cuenta cuando se, se sanciona a un, a un alumno o una alumna, eh, por dos motivos, uno es para que ese, esa persona sepa que lo ha hecho mal, porque si no se le sanciona, puede tener el sentimiento de que puede hacer lo que le dé la gana, que contra él no se va a hacer. También tenemos el efecto ejemplarizante que sería la segunda parte. Es decir, hay que expulsar a la niñas para que el resto de los, de los niños y niñas vean que quien hace algo más tiene unas consecuencias negativas para esa persona. Esos son los dos motivos por los que se, se sanciona a la Luna. Pero evidentemente, en casos como en chicos y chicas que se pueden expulsar a su casa durante un tiempo determinado, en el que nosotros somos conscientes que sus padres no están en casa y que no van a supervisar a su hijo, entonces en esos casos mmm, eh, va a tener poca relevancia en esos en eso alumnos. Ahora, si esos alumnos estuvieran expulsados y tuviesen eh, una supervisión de adultos que permitiera trabajar en casa, eh, pero sin estar en el centro, sí conseguiríamos algún, algún éxito. Otro año hemos tenido una aula externa con Coderaz, eh, mandábamos a los chicos que estaban en esta situación, que en casa tenían supervisión de adultos, los mandábamos eh, a CODNAF y había voluntarios que trabajaban con ellos alumnos. Entonces ahí sí que era bastante positivo, porque no solamente se dedicaban a ayudarles a hacer las tareas, sino también a enseñarles valores y actitudes, y actitudes positivas. Este año estamos consiguiendo de que los niños que están expulsados en casa, hemos conseguido de que el profesor le ponga tareas eh, diariamente en la Moodle, y esos niños tengan que hacer esas tareas y, y trabajar. Continúa mi compañera, ahora queremos oír su opinión sobre el tema 3 2020, la COVID-19 y su repercusión en la educación. ¿Por qué cuando acá no había casos de coronavirus, la no mayoría instituto el Instituto, instituto cerraba? ¿Y ahora que hay demasiados casos con una mayoría de dichos de cigarra abierta? Bueno, pues eh, la razón mmm, no es otra que, que nos pilló de sorpresa a todos y no sabíamos cómo actuar. Y al principio hubo que cerrar los centros educativos porque creíamos que, mmm, que el nivel de contagio iba a ser tal que, que iba a provocar una expansión todavía mayor de la de la pandemia y del, y del virus. Lo que hemos conseguido en esos, en esos meses de confinamiento es empezar a conocer a, a ese virus y empezar a, a saber cómo podemos combatirlo en la prevención. Entonces, eh, en septiembre se acordó abrir lo, los centros, pero aplicando rigurosamente una serie de normas. Una serie de normas que de forma rigurosa... En este centro te puedo asegurar que se están aplicando. Yo eh, confieso que en la primera semana de clase yo creía que en cuestión de día el centro eh, teníamos que cerrarlo porque empezamos la primera semana de clase mmm, con varios casos positivos y sobre todo con familias que no colaboraban, que enviaban a su hijo o hija, la mandaban a clase sin decirnos que su hijo estaba contagiado o que habían sido contacto estrecho, habían sido contacto estrecho con otras personas que habían sido contagiadas. Entonces, en esas circunstancias, yo pensé que, que iba a ser cuestión de días, que tuviéramos que cerrar el centro. Pero gracias a ese protocolo que, se, que aprobó toda la comunidad educativa y gracias al cumplimiento, riguroso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de ese protocolo podemos decir que la vida académica eh, hoy día en plena pandemia se está haciendo con casi casi normalidad evidentemente vosotras soy soy alumna del centro y estoy notando la diferencias tiene si que entrar por cuatro sitios diferentes eh, los alumnos están repartidos en cinco sectores diferentes no podéis no podéis mezclar, tenéis que desayunar eh, 15 minutos antes de la, de, la, de la clase y otros que salen a, al patio a desayunar y ocupan posiciones fijas, es decir este movido, pero gracias a que estamos tomando esas medidas la vida mmm, académica eh, continúa en este centro y hasta ahora eh, todos los casos positivos que ha habido en este centro todos, ¿eh? el 100% todos han sido contactos de fuera. Ninguno ha sido de, de dentro. ¿Por qué? Eso indica que todas las medidas que estamos tomando preventivas están dando su, su fruto. Y lo más importante, está permitiendo que, que um, vuestra vida formativa continúe. ¿Y cómo notas que se está llevando la situación en el Centro de las y Alumnos? ¿Y usted como director? Pues la situación la estamos llevando con, con bastante preocupación, bastante preocupación y, y quizás también con un, con un nerviosismo extra. Por parte del alumnado, yo veo más bien relajación, porque en el momento que fuésemos un poquito más blandos, yo veo que que os saltaría algunas normas, pero por parte del profesorado la verdad es que estamos afrontándolo de forma muy rigurosa y muy seria porque eh, es la única manera de que frenemos la pandemia aquí en el, en el centro. ¿Y creo que la educación sincrónica se está llevando bien o cosas cambian? Eh, sí, la mayoría de los casos se está llevando bien. En algunos casos está habiendo problemas técnicos. Los ordenadores que nos han mandado están viniendo con, con algún fallo técnico que nos impide la, o dificulta no impide dificulta la enseñanza sincrónica. Eh, también alguna, algunas pizarras digitales también han dado problemas. Pero después de repararlas y todo eso, el profesor que está realizando la educación sincrónica está, eh, está satisfecho de lo que está haciendo. Evidentemente la sincrónica no es la panacea. Yo prefiero que estéis aquí en clase todo, pero sí la única manera de, de evitar contagio como vía preventiva es hacer que la mitad de la clase esté en casa. Sí, para el tercer trimestre está, eh, está todo mejor. Si seguirá con las semipresenciales o volveremos a clase mm, todo, o mm, quizás con más no, no me toca a mí decidir eso, sino a las autoridades educativas, pero evidentemente que si sí, en el momento que que la pandemia baje y no haya tanto riesgo de contagio el con estemos no vacunados, creo que, que el paso siguiente será que todo el mundo vuelva a, a los centros y continuemos con la enseñanza presencial con la que todos estamos. Sigue. Sí, muy bien, señor director. Ya casi hemos acabado. Pero antes necesito saber qué opina usted uh, de este proyecto en el cual estamos trabajando. El periódico digital de ¿no? la ¿Qué opinas pues, sobre la creación de periódico digital para usted? Pues lo considero como una idea muy buena y un acierto y además una idea muy, muy original. En eh, este centro eh, se dejó de, de, de hacer periódico no digital, sino periódico en papel eh, hace ya unos uno años. Y es algo que no nos gustaba, esa idea de que no tuvieseis no tuviese un, un lugar, un espacio para que podáis contar experiencias o contar lo que pasa en el centro. Evidentemente, hoy las redes sociales han sustituido eso. La página web, el Facebook, el Instagram del centro os permiten eh, trasladar a la sociedad pues, todo lo que aquí se hace. Pero todo eso se traslada desde una perspectiva de del profesorado. Pero lo que más me gusta de esta idea, de este medio digital, es esto. Es decir, que esto nace de la luna. soy Sois vosotros los que vaya a contar, los que vaya a decir y, y sin duda eso es lo más fascinante. Es decir, que vaya a ser vosotros los interlocutores de, y, los, y los protagonistas y los actores principales de esta, de, esta, de esta idea. Por eso estoy muy ilusionado y estoy deseando ya ver el, el, primer, el primer ejemplar eh, y poderlo contemplar y poder disfrutar de, de vuestro buen trabajo que seguro que, que lo estoy haciendo y sobre todo con, teniendo a Vanessa y que lo está capitaneando, pues que seguro que, que el efecto va a ser muy bueno y espero que esto continúe. Muchísimo, muchísimo. ¿Y cree usted que el periódico tendrá la aceptación esperada? Creo que sí, porque eh, tenemos, tenemos bastante público, es decir, contar que soy casi 6, alumno, y, y 6, son casi 600 alumnos y 600 alumnos son 600 familias y las familias que dan la son muy grandes y entonces vamos se sí. va a llegar a muchísima gente y a través de las redes, de las redes sociales eso se va a multiplicar muchísimo. Y, y puedo garantizar que este centro es, es, es seguido por bastante gente relacionada con el ámbito educativo desde fuera y que sin duda va a ser un, un nuevo lugar de información para ver qué es lo que se trabaja aquí qué es lo que se hace en este, en este centro. ¿Piensa que los medios de comunicación son beneficiosos para mostrar al mundo la realidad sí, de la sociedad? Eh, por supuesto que sí, que el mundo no sería como tal si no existiesen los medios de comunicación. Eh, hay, que, hay que dar siempre visibilidad a todo, lo que se, a todo lo que ocurre y a todo lo que se hace. Ojo, tanto lo bueno como lo malo, porque igual vuestro periódico. No solamente vaya a contarlo. Bueno, si hay algo que, es, que está mal, eh, pues habrá también que, que decirlo. ¿Por qué? Por el hecho de decir que mal lo está haciendo y que... Eh. No, no. Por el hecho de que se puede cambiar y hacerlo mejor. ¿Eh? Entonces, en el día a día tenemos que ir mejorando y, lo, y el papel de los medios de comunicación sí. eh, es fundamental. Necesitamos saber que es lo que se hace en todos los sitios y en todo momento. Eh, hay que trabajar siempre, siempre, siempre con transparencia y, y lo único que asegura la transparencia es los medios de comunicación. ¿Piensas que alguno de los alumnos de este centro podrá llegar a ser un gran periodista gracias a este proyecto? Estoy seguro, estoy seguro. Bueno, lo firmaría ahora en un papel y dentro de unos años lo, lo sacaría, porque... Aquí hay gente que escribe muy que bien, eh, desde el departamento de, de lengua, los concursos que se hacen anualmente, los que participan en nuestro centro, eh, muchos años hemos conseguido primeros o primero, segundos premios. Eso quiere decir que la gente sabe escribir, escribe bien, y si encima eh, a esa gente se le, se le da eh, la posibilidad de, de pequeño, Podría hacer este, este trabajo, como puede ser con este periódico digital, pues seguro que, que esto va a dar frutos en cuestión de, de unos años. Seguro que sí. Y solo quedan dos preguntas para terminar. Después de tantos años en este centro como me ha contado, seguro que tiene muchos recuerdos de él. Pero, ¿habría alguno que me gustaría compartir con ¿Cuál la historia de este periódico? que son muchos momentos. que Llevo ya 18 y 19 años en este centro y son mucho, muchas buenas cosas las que han pasado. Y bueno, quizás para compartir pues eh, la despedida con el anterior, con el anterior director, eh, porque para mí eso fue, fue muy importante porque... Yo ya dejaba de, de ser un simple profesor del el centro y pasaba a ser el director y fue Paco el que me, me empujó a esta, a esta aventura y no se me va a olvidar nunca pues el día en que, en que Paco Montoya salió por las puertas de este, de este centro como felizmente jubilado y quizás fue uno de los momentos más importantes en mi vida como director en este, en este centro. ¿Y para acabar piensa jubilarse aquí o en otro centro? Mira, para empezar pienso jubilarme. ¿Eh? Eso es lo claro que pienso jubilarme eh, cuando pueda. Eh, pero aquí o en otro centro, eso no sé qué va, qué va, no sé qué va a ocurrir. Porque el día a día es bastante, bastante duro. A nadie nos puede eh, decir alguien que nos puede imaginar Cómo estamos hoy día, el año pasado, si el año pasado, no puedo imaginar cómo puede ser eh, este día, un 26 de noviembre, en mi, a nadie a nadie se le ocurriría cómo estaríamos en esta, en esta situación. Por eso, a mí me gusta vivir el día, el día a día. Tengo como meta jubilarme, que pienso jubilarme, eh, pero dónde? Pues dónde, toque. Ahora toca ser director de refacciones como Montoya. Seguiré siendo director de Francisco Montoya. Este año acabo mi mandato. Ya he trasladado a la comunidad educativa que tengo intención de presentar proyectos de dirección a, y continuar si eh, la comunidad educativa si lo, lo quiere continuar al menos otros cuatro años. Y, y eso es, es lo máximo, lo máximo que llego. Mirar de aquí a cuatro años que me gustaría continuar como director después. Oh, muchas gracias por su tiempo sí. y te... pues Muchísimas uh, gracias a vosotras y que está muy a gusto en la, en la entrevista. Y además, veo detrás esa, de esas preguntas, detrás de, de esa entrevista, un, un gran trabajo. Eso no está improvisado, hay, hay un gran trabajo por vosotras. Y os felicito por, por la buena entrevista que habéis realizado. Y que seguro que también, que Vanessa, que, que ha ayudado a ellas y también a por su parte de, de ese trabajo. Así que gracias a, a vosotras y animo a continuar con, con esto, ¿vale?